Ni más al canal. Bienvenidos a Grass of Cars. Bueno, chicos, tenemos ya por aquí nueva actualización, como veis en pantalla. Estoy abriendo la aplicación por primera vez. Nada vamos a ver qué nos trae la nueva actualización. De momento veo tres coches nuevos. Creo que no hay más coche oculto por lo que he leído en los comentarios. Me ¿Habéis dicho que no hay? Cosa que os tiene un poco decepcionados. Y nada, vamos a ver paso a paso la actualización. Vamos a ver qué nos trae exactamente. Voy a abrir el regalo. Nada, chicos, vamos a jugar un poco. Vamos a ver. Vamos a jipar un poco. Primero los coches nuevos. Como veis, coche oculto no hay. O al menos no nos aparece por aquí. No sé si tendremos que buscarlo y después aparecerá. No lo sé. Y Nada, coches nuevos. Está Taxi de Londres. Y carreras 1950. Porque no lo tenemos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hmm. Vale, está el Car. Este coche ya lo vimos de los primeros. Y épicos. Épicos está este coche. Hmm. Que si queréis lo podemos comprar y ver qué hace. Desactiva los escudos cercanos. Bueno, bueno, no está mal. Bueno, por aquí ya tenemos todo esto. Transformable. Que todavía vale dinero comprarlo. O sea, gemas. No entiendo, pero bueno. Pues ya pensaba yo que podía jugar con él, macho. Le han cambiado el balance, chicos. Lo han nerfeado un poco. Cosa que está muy bien, estaba muy roto. Tenían que cambiarlo. Y bueno, por aquí tenemos hace falta el coche carreras nuevo de 1950 hacen falta 7 que son muchos a ver si hacemos una apertura de máquinas hoy no que subiré este vídeo sino mañana subiré una apertura de máquinas a ver si nos salen coches nuevos consiguiendo alguno de alguna actualización pasada y nada si sale este coche de carreras lo gemearemos para tenerlo al máximo y poder fusionar este coche esta lancha que creo que era y nada, por aquí todo igual, ¿verdad? Me da ganas de gastarme gemas. ¿Por qué sigue valiendo gemas el transformable? Crash of casting. Y yo, a lo mejor quieren todavía nerfearlo más. Bueno, de momento lo han bajado. O sea, está muy bien. Por aquí han metido, como veis aquí, un tema de no sé qué, de hoy en uno. Ahora lo veremos. Nos vamos a meter al nuevo mapa. Porque mapas, mapas, mapas... El de invierno y todos estos que quitaron. No están, ¿verdad? Por lo que veo, ¿no? El nuevo, ca el nuevo mapa se llama campo, campo de golf. Mira, vamos a jugar un poquito en campo de golf. ¿Por qué no? ¿Why not? Mira, va. ¿Con qué me he metido con el barco? Con el barco, vamos. Con el barco mismo. Vamos a hacer lo del hoyo No sé muy bien cómo irá Vamos a ver Hay bastantes cajas Para conseguir power up Como ya vimos en el mapa Uf. Uh, uh, uh, uh. Ya me he caído Anda que un barco se, se haga daño en el agua Ya me dirá eh. A ver Pues ¿Dónde están los cañones? Quiero ir hacia los cañones. Aquí está. Y vamos a ver qué hace. Vale, cuando yo quiera pulso. Por ejemplo, ahora. Y la fuerza. Ahí está. Y esto. ¡Oh! oh. Me culado, esto. Ay, señora señores, señores hay más cañones, ¿verdad? lo del hoyo 1 exactamente, no sé muy bien había que lanzarse con el cañón ahí detrás, porque soy jalepeche jolín, pero si tienen que haber más cañones, ¿no? ¿o qué? ¿no hay más cañones? vamos a ver, vamos a meternos en este ahí está voy a lanzarme para allá, ahora me voy a lanzar por acá a ver aquí qué es lo que pueda haber. Uy, uh, sí, mira. hay un cañón. A ver dónde me lleva. Me cuela, me cuela, me cuela. ¡Oh! ¡Oh! Mira, pues he llegado aquí. Bueno, dejadme abajo en los comentarios cómo se hace el tema de los hoyos. Si no, miraré un vídeo para saber cómo se hace y así hacerlo traerlo al canal vale yo creo que lo hemos mirado prácticamente todo Si no decirme abajo en los comentarios si me he dejado algo nada por aquí tenemos el coche épico 300 gemas el transformable 350 Bueno, dejar un gran like chicos reventar el vídeo lo digo reventar el vídeo dejar 200 likes si queréis que me gaste las gemas en el nuevo coche épico para que lo veamos para que siga trayendo vídeos todos estos días Haré una apertura para conseguir ese coche de carreras nuevo de 1950 ¿vale? para ver si nos sale poder tener esa lancha ese nuevo coche para fusionar y yo creo que lo hemos visto todo aquí están las ofertas, gemas gratis algo que nunca miro, que siempre se me olvida es el tema de las pinturas no sé si habrá alguna nueva tenemos todas y prácticamente todas de las especiales. Bueno, pues, pinturas parece que sí que las tenemos todas, chicos. Así que no sé qué más mirar. En principio ya estaría todo. Lo que he dicho antes, chicos, reventar el botón de likes. Voy a subir mañana vídeo, así que todos atentos, ¿eh? Ya nos vemos. Chao.